Eh, hoy voy a hacer un video algo diferente, no voy a meterle mano al Falcon Pero vos sos loco, viste ¿eh? Lamentablemente se me sopló la junta del, del Gol, del Volkswagen Gol 9 que yo tengo Y voy a tratar de también un poco explicar cómo se le cambia la junta y qué es el problema que yo estoy teniendo Por el cual me doy cuenta de que la junta está soplada este, Hoy es un día bastante frío, acá en Córdoba, un día sábado bastante frío Así que bueno, vamos a tratar de meterle patas y eh, podemos terminar esto rápido porque necesito el auto listo y también necesito este, que quede bien. Así que bueno, les voy a estar mostrando cuál, cuál es el problema que estoy teniendo. Seguramente este video les va a servir mucho eh, y también quiero demostrar de que la junta no es algo tan difícil como uno piensa. Con un par de herramientas podemos hacer muchas cosas. ¿Qué pasa? Yo apenas le doy arranque, ahora que está frío el auto, hace bastante que no le doy arranque. Uff, uh, me cayó la tapa. Eh, cuando apenas le doy arranque, suben las burbujas y sale el agua por acá, eso ya es síntoma de junta soplada seguro. Esta calavera significa... ¡Belito! ¡Belito! y eh, apenas el auto lo paso de 60 km por hora, digamos lo exijo un poquito más eh, se queda sin agua totalmente, no me levanta temperatura pero si se sale el agua por acá significa que está pasando con presión desde, la, desde el pistón, este, en alguna perforación de la junta y está pasando el circuito del agua cosa que es mucho mejor a que pase el agua al aceite que ya eso es un desastre Así que bueno gente, voy a empezar ahora con todo lo que es el desarme. Siempre para empezar, lo primero que yo recomiendo es cualquier operación, cualquier cosa que vayamos a hacer acá en el auto que sea algo grande. que implique mucho movimiento es desconectar la batería. Para que no se produzca ningún corto, no haya ningún problema. En este caso lo que yo siempre desconecto es el negativo. Vamos a empezar a sacar la la tapa de, de válvulas Esto también es muy importante dejarlo enfriar este, Yo le hice arrancar muy poquito así que no es necesario dejarlo enfriar tanto pero no hacer esto en caliente ¿sí? Esto es una llave 10 Obviamente lo hago con el taladro porque es más rápido Otra cosa muy importante es sacar el agua ¿Sí? desagotar todo el agua esta se desagota desde acá abajo del radiador como una lavecita allá abajo es muy fácil hacer con bueno, estas gomitas estas juntas digamos las cambié hace muy poco pero si a esto no lo han cambiado hace mucho van a tener que comprarlo de vuelta sí o sí se llama junta de descarbonización las venden todas todos juntos venden admisión tapo válvula. pero yo no haberlo cambiado hace poco no, no creo que haga falta que lo cambie de vuelta Vamos a ver si lo podemos reutilizar lo siguiente que voy a hacer es aflojar el tensor de la correa de distribución así podemos aflojar tranquilamente el árbol del dedo esto sería el el tensor de la correa de distribución es un, una llave 13 con mucha paciencia vamos a ver que la correa de distribución va a empezar a aflojarse como pueden ver esta floja después les voy a mostrar cómo se pone a punto todo esto acá abajo donde está la mano mía ahí está la, el escape tiene cuatro tuercas 19, 17 perdón aflojarlas y ojo que tiene una junta también eso así que bueno, aflojar esas cuatro, no es difícil, este tener que sacar sí o sí lo que es la manguera de la admisión para que se te sea más cómodo trabajar ahora sí voy a sacar lo que es el árbol de leva, muy importante sacar desde de afuera hacia adentro para poder sacar toda la digamos la compresión que tiene el árbol de leva con las bancadas es importante prestar atención a todos los tornillos guardando bueno gente después de muchos intentos salió eh, cuesta mucho sacar esto así que tengan mucho cuidado de que no se raye tanto esto a mí, yo sé que algún golpecito eh, acá se le... Algo le hice, digamos, ya no fue fácil sacar el engranaje, reneí mucho, reneí con mi hermana mucho, pero bueno, salió. Acá tiene un retén, es el famoso retén de la... Mira cómo se llama, de la... de árbol de levas. este, Y bueno, lo que hice fue, fue poner este trapo acá, para cuando yo martir, me, le meto un martillazo despacito, salga el engranaje. Eh, puse un estornillador por acá, mira. Acá, pues. Ahí tienen un espacio para poner tornillador y Bueno, retiramos el árbol de leva con mucho cuidado. Ahí lo tienen, la levita. Bueno, vamos a proceder a aflojar la tapita. Eh, para esto es necesario esta llave. Eh, bastante rara. Ahí está, ahí enfoco. Eh, no es tan cara unos 300 pesos nos puede llegar a salir Los bulones de la tapa de cilindro son 10 Y lo que vamos a hacer es sacar cruzado, así Así, así, así, así, así, así Están bastante apretados, así que bueno, paciencia no y va a salir Vamos con el primero Llegamos aproximadamente una hora y media. Estamos a punto de retirar nuestra tapa. Acá manguera de calefacción. Ahora fue. Y ojo con esto: esto afloja, tienen que agarrarlo de lo que es el medio. Se ve bien ahí. A ver, esta parte es el, todo lo que conecta a la, a la, al relay central, digamos, a la maldita computadora, porque no es una computadora, no es una EQ. Fíjense, tengan cuidado con esta toma, saquela con paciencia, se desajusta desde el medio hacia la derecha y sale tranquilamente, desajustamos lo que es la, el sensor de temperatura, la tapa, Todas las maneras que vayan a la tapa queden libres. sacar el tensor, así que ahora sí. Intento número 2 de sacar la tapa. Ahí vamos. Mm. 20, 20. Intento número 3, está todo flojo. Vamos más Salió, salió, salió, salió. Mucho de lo que de lo fácil que se me hizo sacar la tapa relativamente en dos horas sin haber antes sabido nada de mecánica es gracias también a los videos de Hugo. Hugo es un gran mecánico, creo que es uruguayo, aquí eh, hace YouTube, Hugo Mecánica, ya les voy a estar dejando el canal de él. La verdad que es espectacular lo que él hace y bueno, él da muchos consejos acerca de de cómo es el tema de, de las tapas de cilindro cómo a veces también te, te engañan en estas cosas, ¿no? porque es fácil que te engañen los mecánicos burones también consejos de hubo en YouTube que recién les mencioné, se cambian Sé sí, que pasó acá. Para sacar la admisión ya había en 10. amigos, ¿cómo está? ya fuimos, ya fui a buscar la, la tapa de rectificadora, si bien, se me la dejaron impecable, me dijeron que estaba bastante deformada así que bueno, vamos, vamos a ver vamos a darle un poquito más de vida útil al, al motor del golf. Este, así que ahora lo que voy a hacer es armarlo importante a ver si se ven los botadores, por ejemplo, eh, ponerlos en orden. el orden que vos lo sacas lo vas poniendo acá. Yo, tac, tac. por ejemplo, el número 4 que de acá lo tenía roto. Así que lo compré nuevo. Este. Ahí se busca un trapito para dejarlos limpios, cualquier residuo que pueda haber. Como les he dicho, es muy importante en esta parte del. del. de la tapa mantener limpieza total ¿sí? hacer inspección visual de, de cómo están todos los elementos y listo lo ideal es cambiarlos todos completos pero bueno eh, el presupuesto ahora no está un día estará si ustedes me siguen en instagram el rincón del ford ahí pueden ver muchas cosas de las que hago que no subo acá en youtube por razones de tiempo, de que los videos se hacen muy largos bueno, ahí me dieron muchas respuestas acerca de por qué el votador estaba estaba como estaba ahora voy a proceder a poner las bancadas estas también tienen un orden tienen como un número ahí, número 2 no hay no hay mucha forma de ralear a esto ven que... todos los restos de junta en la junta vieja, bueno, todo eso, si no lo limpias bien, te puede volver a soplar la junta. Así que una espátula con paciencia. Hay un vídeo también de, de Hugo, Hugo Mecánica, donde él muestra cómo limpia y es con una aspiradora, ¿sí? tapando todos los, los huecos de esto. La verdad es que queda impecable, así evitamos que la mugre se vaya a los conductos. Pero yo no... tratar de armar en la tapa de cilindro lo, lo que más se pueda, lo más fácil. En este caso yo lo que hice fue poner la agujía o la admisión al escape, porque una vez que esté puesta allá va a costar mucho más armarla. Este, me falta una agujía así que voy a dejar esta libre para cuando la pueda comprar va a ser mucho más fácil la arma. por entrar a la junta acá eh, la, la última recomendación no se olviden de sacarle el agua a los huecos de donde van los bulones eh, estuve leyendo ahí las instrucciones de, de los bulones eh, dice que hay que aceitar la punta digamos, del, del bulón para que entre fácil y vaya sacando toda la mugre que, que pueda haber acá los huecos eh, la junta esta ya trae un tipo de pegamento así que no hace falta agregar ningún tipo de sellador ni nada de eso al menos que tengan el Loctit, el Loctit es bastante caro así que no, en este momento no, no voy a usarlo pero tampoco hace falta de fábrica ya viene con con un pegamento esta junta es de cuatro muescas es de un 1,80 milímetros y mientras menos muescas más finita así que si el auto eh, nunca tuvo ninguna recalentada no hace falta poner una de cuatro sino ponerle una de tres o de dos que es la ideal para no modificar la compresión del motor, ni no modificar la, la, la altura de, de los pistones. él le aplico un poquito de, de aceite y lo voy metiendo. Obviamente con la máquina esta no le estoy dando fuerte para nada. Tienen que despacito hasta que llegue Después ya con el torquímetro vamos a ver Bueno amigos, estamos llegando a la etapa final Una de las más importantes, la etapa de aprietes Y así sí van a necesitar lo que es un torquímetro este, Se encastra en un encastre medio Y bueno, acá están las instrucciones ¿sí? Me fijé que justamente también coinciden con las instrucciones del de la tapa de cilindro son las mismas los mismos kilos. Ahí te dice 1, 2, 3, 4. Este y el orden en el que hay que apretar, ¿sí? Así que bueno. Cualquier duda me la dejan en los comentarios. Si algún día necesitan que les dé una mano sobre cómo darle el torque. Fíjense, acá dice, ajuste previo, todos los tornillos a 4, a 4 kilos, en el orden indicado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. así bueno, vamos a empezar, a 4 kilos. toda la, la sangre de, del motor <risa> ya estamos por terminar pero lamentablemente la luz natural se está yendo y faltan un par de cosas todavía dato muy importante al momento de darle arranque al motor lubricar bien lo que es el árbol de leva con aceite y bueno, ya casi estamos acá me sin espalda <risa> fácil pero bueno no, no queda otra que, que hacerlo nuevo eh, ahí lo puse a punto la O y la T coincidiendo con el triangulito al medio pero más a punto imposible lo que para poner a punto lo que hago es poner segunda y e empujarlo muy despacito hasta que la corona bueno coincida con la O y la T llave al medio de la leva y el buloncito ahí en la en lo que es eh, de la bomba, bomba de, de combustible ponemos el tensor okay. estamos en la etapa final arrancó el bolsito no saben lo que me costó ponerlo a punto por la simple razón de que yo lo quise hacer rápido y bueno, ponía a punto una parte, ponía la correa se me aflojaba otra así que bueno, las tallas por suerte vino el más grosso de los grosos, vino mi viejo y me dio una mano para para poder terminar esto. Consejo, lubricar siempre esto, los, eh, las bancadas, al momento de poner el árbol de leva. Así es como ha quedado el motorcito. Un relojito. Fíjense, el agua está tranquila y no le saco el retorno. Esto hay que hacerlo cuando el auto recién arranca y sacamos el retorno No pasa nada El agua se mantiene ahí, tranquila, quieta Pero bueno Es la primera vez que cambio la, la junta yo solo Con mi hermana También me ayudó y ha sido un éxito Así que bueno, bastante contento Cualquier duda me la dejan en los comentarios Y bueno, a disfrutar el, el tractorcito